qué es el coaching es una disciplina que aporta una manera de potenciar las capacidades del cliente aplicable a ámbitos como el familiar el profesional o el empresarial los coaches colaboramos con el cliente a través de conversaciones enfocadas a explorar retos y obstáculos con la finalidad de alcanzar metas y desarrollar planes de acción ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Hugo Lescano, Coach Ontológico Profesional, certificado y credencializado ante la ICF, que es la International Coach Federation, como ACC y Mentor Coach. El motivo de este video de hoy es hablar sobre el enojo. Eh, ¿Y por qué el enojo? En particular y en general. Eh, arranco Comienzo por el general. Por el general es porque tiene que ver con la inteligencia emocional y es uno de los aspectos que también nosotros como coaches trabajamos con nuestros clientes o yo en lo particular trabajo con mis clientes. ¿Y por qué en particular el enojo? Porque el enojo y desde mi mirada, esto es una apreciación totalmente personal, es que el enojo muchas veces interfiere ¿sí? en nuestros propios resultados. Eh, sin darnos cuenta, o a veces sí dándonos cuenta, pero no pudiendo manejarlo. ¿sí? No pudiendo gestionarlo de la forma más, si se quiere, más eh, útil para nuestro propósito, para un objetivo particular o un objetivo que tiene que ver con un grupo de personas, digamos que porque interactuamos con personas. ¿sí? Entonces, muchas veces el enojo forma parte de un obstáculo que a veces no lo vemos como tal. Entonces, eh, lo que quiero, en, en esta ocasión voy a leer una... Definición que se le atribuye a Aristóteles. ¿Sí? La verdad, estuve investigando, pero no sé si realmente es una frase de Aristóteles. Creo que sí. Y, y creo que es uno de los grandes pensadores. De hecho, Aristóteles fue alumno de Platón y Platón alumno de Sócrates. Y Sócrates es como la base fundamental del pensamiento de la filosofía del coaching porque es siempre la pregunta la que nos lleva a la reflexión, que es el... Eh, es el, el método socrático, digamos. ¿sí? Entonces, eh, hoy que vamos a hablar, así no me voy mucho por las ramas, eh, voy a hablar muy brevemente del enojo. ¿sí? Voy a leer lo que, en teoría, vuelvo a repetirlo, eh, Aristóteles define como enojo. Dice, cualquiera puede enojarse. Es algo muy sencillo. Pero, enojarse con la persona adecuada. En el grado exacto. En el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, no resulta tan sencillo. Me parece brillante esta definición, porque son algunos de los aspectos del enojo que a veces no tenemos en cuenta, o a veces no los podemos gestionar. Sí los tenemos en cuenta, pero no los podemos gestionar. Digamos, Puedo gestionar el grado de mi enojo, pero posiblemente no lo ubico o no lo comunico a la persona adecuada. O posiblemente no tenga un propósito justo, ni para mí ni para, lo, ni para el otro. O, eh, por ejemplo, puede ser también que no es la forma correcta de expresar mi enojo. Entonces, eh, nosotros desde yo desde el coaching, lo que trabajo con mis clientes, es que en una, una conversación que a veces surge, que parte del conflicto, parte del aspecto que quiere mejorar el cliente, mi cliente, es el de enojo, o descubre posiblemente en su, en, esta, en su práctica de coaching, en su sesión de coaching, que el inconveniente de fondo es el enojo. Entonces eh, sí creo importante el enojo, el poder identificarlo, y creo que esos aspectos que define Aristóteles como la persona con quien, el grado con el, con el que me enojo, el momento en el que me enojo, con el propósito, con qué fin me enojo, y la manera correcta de enojarme. Eh, es simplemente eso, este video, es poder mostrarle que, eh, si conocían la frase, seguramente que sí, muchos seguramente la conocen la frase, eh, define un poquito, de alguna forma así sencilla, si, quieren, si se quiere, cómo es que trabajo o trabajamos los coaches en general con nuestros clientes para poder a través de preguntas identificar o los inconvenientes, o los obstáculos, también los llamamos obstáculos, o posiblemente la verdadera causa, razón y motivo de por qué no logra mi cliente el resultado que quiere. Y posiblemente atrás de todo esto, digamos, como si, si quieren como un caso hipotético, puede ser que el resultado no lo logra porque tiene un enojo de fondo y no cumple, si, si se quiere, digamos, por cumplir, es, no cumple con estos aspectos ¿no? de Poder enojarse con la persona que debe enojarse, poder enojarse en el grado que debe enojarse o que necesita enojarse más que debe. Perdón, corrijo esto. Eh, en el momento más preciso, más útil, más beneficioso para la persona enojarse, con el propósito que tenga ese enojo y de la manera correcta. Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.